Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video. Propongo la alineación de Santos Laguna para enfrentar a Puebla en las semifinales del partido de ida. Los guerreros del Santos Laguna recibirán al Puebla este jueves 20 de mayo en el TSM Torreón. Para iniciar la batalla en las semifinales de la liguilla de Clausura 2021 de la Liga MX, en la búsqueda del boleto para pelear el título del certamen contra el goleador de Pachuca y Cruz Azul, en el próximo 30 de mayo, Santos Laguna llegó a estas instancias luego de derrotar 5 a 0 a Gallos del Querétaro en la ronda de repechaje y eliminar a Rayados de Monterrey con un 3 a 2 en el marcador global de los cuartos de final. De los cuatro clasificados a semifinales, Santos Laguna es el único equipo que no ha perdido e en esta puesta y el que mejor racha tiene en este cierre del torneo, pues no conocen derrota en los últimos cuatro partidos. Por su parte, el Puebla llega con la moral al tope luego de eliminar a los rojinegros del Atlas en una serie que terminó en un empate a un gol, favoreciendo a los de la franja por su mejor ubicación en la tabla de posiciones. Alineaciones probables de Santos Laguna. Pueblas en la semifinal de ida del Clausura 2021. En la portería estará Acevedo, Orrantia, Torres, Doria, Chagoya, Gorriarán, Cervantes y Zahara. Valdés, Preciado y Aguirre.